Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección trabajando con un cuento de Gustavo Busut. Gustavo está por publicar un libro que se titula Las Lunas de Simón. Acá hay un tema, fíjense lo que pasa cuando nosotros escribimos la palabra como, por lo menos en este taller. Acá lo tienen como, cuando voy a darle la barra espaciadora, aparece una patadita eléctrica ¿eh? y tres como acá. ¿Por qué? Porque así, de esa manera, nosotros nos acordamos de algo muy sencillo, muy sencillo. Una ecuación que inventó un servidor, que dice así. Comparación sin nexo comparativo, metáfora. Entonces yo ahora en este momento procedo a hacer esto, mirá. La mirada se le quedó fija y perdida, espiando atrás en el tiempo, en el buen tiempo. A ver, ¿qué me contaste? ¿Te gustó? Perfecto. Bueno. ¿A usted le gustó también? Pulgar arriba para Marcelo y Marco. Ya saben qué hacer. Busquen el, el nexo comparativo cómo y a ver qué pasa. Si se la banca, tranquilamente te ganaste una metáfora. La mirada se le quedó fija y perdida, espiando atrás en el tiempo. Pero no es como, no es que se parece. Eso es lo que está haciendo. ¿eh? Y uno dice, pero ¿cómo supo el personaje que el padre, en este caso, es el contexto? Porque uno se da cuenta y sobre todo cuando tiene un padre que tiene Alzheimer como el personaje de este excelente cuento de Gustavo Uso Señores, la seguimos con todo y hasta pronto. Gracias.